Hemos escuchado al senador Murillo hacer acusaciones, de hecho una carta que ha sido enviada al presidente O. Morales solicitando la explicación al pueblo boliviano sobre las denuncias de un libro que se denomina Hugo Chávez o Espectro, escrito por el periodista brasileño Leonardo Guti, así lo presentaba, en el cual se denuncia que aviones militares venezolanos y bolivianos llevaron drogas en modo sistemático de Bolivia hacia Venezuela. Y bueno, se hace esta denuncia, hoy se hizo la aclaración por parte del viceministro eh, José Luis e. Quiroga, que nos acompaña ahora en los estudios Juan Carlos Quiroga, perdón, para precisamente abordar este tema. Viceministro, es un gusto que esté con nosotros, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, siempre, siempre es mío. Viceministro, a ver, eh, entendamos esta situación Primero tenemos esta denuncia, lo decíamos, que hacía el senador Murillo uh -huh. Y bueno, es importante conocer el contexto también a raíz de esta carta que ha sido enviada Sí, justamente es eh, la misiva que presenta el senador Murillo el día de ayer Dirigida a presidencia uh -huh. de nuestro estado plurinacional En el cual nos llama la atención realmente dos aspectos En principio, el senador Murillo pese a, que a su condición de tal senador de Estado, pese a que tiene facultades de fiscalización, de investigación, el otro por eh, dirigir una carta al presidente del Estado plurinacional, el hermano Evo Morales, un poco manipulando la información, diciendo verdades eh, a medias. Él señala de que en un libro, que es el respaldo justamente uh -huh. de esta nota que manda, ...se estuviese haciendo alusión de unos supuestos... ...narcobuelos... Uh -huh. ...que existiesen entre Bolivia y Venezuela... Exacto. ...y además de una detención del señor Marco Antonio Rocha Venegas... ...que supuestamente estuviese prestando... Eh, ...colaboración a la DEA en Estados Unidos... ...y estuviese detenido por este tipo de investigación en ese país... ...al respecto, lo primero... Eh, hay que señalar ¿Quién es el que ha escrito este libro denominado? Eh, Hugo Chávez Hugo Chávez o Espectro, o Espectro. Uh -huh. El autor es un periodista brasileño uh -huh. De nombre Leonardo Coutinho Este periodista primero trabaja en la revista Bella Una revista, un medio de comunicación escrito Que para nosotros carece de total legitimidad y seriedad en el trabajo que viene realizando Está acostumbrada a advertir realmente acusaciones O seguir campañas de desprestigio a varios eh, gobiernos De progresistas de izquierda En el caso de Brasil, eh, Bolivia y otros países Pero lo peor de todo es que se realiza este tipo de aseveraciones Sin acompañar prueba Ya hemos mandado una carta por una denuncia Que hubiese realizado anteriormente por un súbito brasileño eh, que no ha no sido respondida hasta la fecha. Y bueno, este periodista trabaja en esta revista. El segundo aspecto que nos llama la atención es justamente el vínculo de trabajo que tiene este periodista Leonardo Cutiño con el prófugo de la justicia boliviana, Carlos Sánchez Versailles Él trabaja justamente en este Instituto para la Democracia para América Latina. En el cual es director ejecutivo Sánchez Versáin, eh, ha sido ha participado además en varios foros y eventos en los cuales ha sido invitado. Entonces hay una relación un de exo. trabajo, uh -huh. hay un nexo de trabajo con el eh, señor Sánchez Versaín y este periodista Leonardo Cutiño, que además es eh, periodista de Bella. Entonces usted entenderá la credibilidad que se da a este libro que se hubiese publicado para nosotros carece realmente de seriedad. Y más aún, nos llama la atención de que se preste este tipo de, de dar cobertura al senador Arturo Murillo y credibilidad a este tipo de publicaciones, y lo mande en forma oficial. Sin perjuicio de todo lo que estoy comentando, y primero, ¿no? recordar que aquí los que tienen verdaderos narcovínculos es justamente este señor Sánchez Versaín, tiene narcovínculos con relación... A cuando fungía de abogado, era el abogado defensor de narcotraficantes, allá en Cochabamba. Uno de sus clientes ha sido justamente el, el conocido techo de paja, recientemente uh -huh. traído rigolos. a Bolivia uh -huh. para que cumpla el resto de su sentencia. Ha estado vinculado con Luis Amado Pacheco, eh, en un caso conocido como narcovión en Perú, hace en la década de los 90 uh -huh. Eh, y bueno, se, ya en aquella oportunidad se conocían los vínculos a través de su secretaria, la señora Gigi Aldunate, que, está, que ha sido objeto de una investigación además. Y, y lógicamente varios gobiernos del pasado neoliberal, incluso el jefe del partido de Arturo Murillo, que es Doria Medina, está involucrado en narcovínculos con Isaac Oso Chavarría que él la, había una fotografía por la cual incluso él hace, ha sido convocado ante el Ministerio Público en su oportunidad para que aclare cuáles son los vínculos, los cuales nunca aclaró, porque tenía una fotografía en una estancia, en una hacienda, justamente perteneciente a Chavarría. Y bueno, estamos hablando de verdaderos narcovínculos y que nos pretenda venir eh, el señor Arturo Murillo a través de esta publicación a querer eh, señalar de que existe una investigación Mire, es totalmente falso. Hemos pedido, sin perjuicio de toda esta falta de uh -huh. credibilidad, a una nota y a un libro que presenta, que nos pide que nos pronunciemos. En realidad no deberíamos hacerlo porque ¿No solo faltaría que nos uh -huh. manden revistas y pida un criterio oficial. Uh -huh. Él tiene las facultades de poder hacerlo, sin embargo opta por esta vía porque lo único que quiere es generar un desprestigio. Sin perjuicio de eso, hemos pedido un informe a Interpol uh -huh. con relación al señor Marco Antonio Rocha Venegas y si se tiene alguna, si se tiene una comunicación oficial con relación a alguna investigación, tal cual señala en su nota el señor eh, Arturo Murillo, y en ese informe nos indica primero de que el señor Marco Antonio Rocha efectivamente está detenido en Estados Unidos. Y ha sido detenido en fecha 26 de enero del 2018 por vulnerar su ley migratoria en Estados Unidos. Es decir, estaba en forma ilegal. Y lógicamente estaba en forma ilegal porque huye del país, huye de Bolivia, ...dentro de la investigación del caso Lamia. Recordemos que este señor, Marco Antonio Rocha Venegas, es, es uno de los socios, socios de Lamia... Exacto. ...y tiene un mandamiento de aprehensión aquí en Bolivia. Uh -huh. Interpol de Washington comunica esto a Interpol Bolivia, e Interpol Bolivia en el día... ...además señala que cuenta con una notificación roja... Uh -huh. eh, ...y que tiene un mandamiento de aprehensión, una imputación y es buscado por la justicia boliviana... Dentro de esta investigación por incumplimiento de deberes y de atentado contra los medios de seguridad del transporte, inmediatamente, como gobierno, pedimos que se inicie los procesos de extradición porque es de nuestro interés que este señor Rocha Venegas llegue a Bolivia, se someta a una investigación, se someta a la justicia boliviana dentro de esta investigación. Sin embargo, usted podrá darse cuenta de este informe uh -huh. que el motivo de su detención no es como dice que es una, una investigación en un proceso eh, de tráfico de drogas, sino es un, una vulneración migratoria y más bien nosotros estamos pidiendo que se lo extradite por este proceso de casolamia Asimismo, vamos a pedir de que se inicien las investigaciones correspondientes. Uh -huh. Nosotros nunca hemos sido de un gobierno que oculte cosas, sino a nosotros siempre nos interesa de que se aclaren cualquier indicio o sospecha, incluso tratándose de mentiras, como en este caso. Pero bueno, realmente son aspectos que hemos dicho al, en horas de la tarde que uh -huh. nos llama la atención, ¿no? Por sobre todo la forma en cómo ha querido hacer aparecer el señor Arturo Murillo. A propósito de eso, para ir aclarando, eh, viceministro, usted eh, señala este informe, se ha hecho a pesar de que no existen eh, elementos suficientes más allá de, de un libro que, que no cuenta con las pruebas respectivas, porque en la denuncia eh, se hablan de declaraciones, pero si, si uno va indagando no hay pruebas. ¿Cuál debía haber sido un procedimiento para el senador Murillo de, de haber llevado adelante una, una denuncia, digamos, una investigación y no hacerlo de esta forma, que es lo que usted señalaba. Primero, cuando uno tiene eh, conocimiento de un hecho criminal, uh -huh. sea cual fuese, y en calidad de una autoridad, cuando uno actúa en forma responsable, uh -huh. deberás respaldar cualquier afirmación, cualquier hipótesis, cualquier conoces? denuncia, con documentos, con pruebas. Uh -huh. Y bueno, como no cuenta con pruebas, es lo que ha pretendido es pues, generar polémica y desprestigio pues, al gobierno. Agarrado el libro. Ha agarrado el libro y lo ha hecho parecer como si fuese una gran investigación. Y bueno, no podemos nosotros eh, dar credibilidad a este tipo de libros, a este tipo de relatos que más parecen de ciencia ficción. Y bueno... Sin perjuicio se ha pedido, lógicamente, se han iniciado las investigaciones uh -huh. por nuestra parte, hemos pedido los informes correspondientes y bueno, los resultados son estos, ¿no? Queda ahí? ¿Eso es lo que va a hacer el Ejecutivo? ¿Mostrar esto, realizar la investigación, lo que usted iba señalando, viceministro, por favor, claro. para tener en concreto, ¿no? Claro, lo primero era realmente informar a la población y bueno aclarar los extremos Bancos. vertidos por el senador Murillo en esta misiva, que hace realmente parecer o intenta eh, hacer eh, aparecer a nuestro gobierno como un gobierno pues de narcotraficantes, que es una campaña, una estrategia que tienen invirtiendo desde hace tiempo atrás. Y lo que me llama la atención, ¿no? un senador de Estado uh -huh. que hace este tipo de denuncias y severaciones apoyándose en un libro. En un libro de un periodista que realmente trabaja en, para Sánchez Versailles uh -huh. y además en una revista que se dedica simplemente pues a realizar eh, campañas de desprestigio para gobiernos progresistas de izquierda. Entonces, eso es, eso es el contenido de su nota. La respuesta que le hemos dado es que, bueno, lamentamos que simplemente se deje guiar por este tipo de libros. No nos sorprenderá si de aquí a un tiempo pues, nos manda revistas y nos pida criterio formal, sin perjuicio de ello, pues nosotros ordenamos siempre que se hagan las investigaciones, uh -huh. informamos también a la población como corresponde. Lo cierto es que información oficial de Interpol Washington, como bien relata este uh -huh. informe de Interpol, es que este señor no ha caído pues por un delito de narcotráfico, ha caído por una vulneración a sus leyes migratorias, y se ha hecho conocer que le está siendo eh, perseguido por la justicia boliviana y estamos pidiendo su extradición yo quiero agradecerle viceministro por habernos acompañado, era importante conocer, explicar en realidad esto que se conocía a través de los mismos medios de comunicación y bueno, eh, vamos nosotros como siempre a estar siempre dándole la cobertura, ver este tipo de, de denuncias y que las mismas pueden ser esclarecidas en el tiempo y en el día precisamente. Yo quiero agradecerle por habernos acompañado, viceministro. Hola, gracias, soy yo por estar en tu programa y permitirme además poder informar a la población que es lo importante.